lo compartimos en algunos, grupos, en algunos grupos muchas veces y aquí se nos pierde eh, eh, un poco la, la, la perspectiva y esto que es el, el, el tokenomics es lo que va a sostener nuestro family token ok ah, va, vamos a empezar vamos a empezar por el principio dijera de tu pool 1 puedes mandar a Metamask o a Trust Wallet el 100% sin penalización. Tú puedes retirar todo lo del pool 1 hacia tus billeteras, 100%, pero siguen siendo NFT. Sigues teniendo familiares, ¿Ok? Hasta aquí. ¿Está claro? Si no hay manitas levantadas, quiere decir que está claro. Ok. Ahora. Cuando yo compro Family Tokens, me van a cobrar un 3% de fee de comisión. Invariablemente. Ok. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que si yo compro 100 FT's, me van a llegar a la billetera 97. Porque 3% al momento de comprarlo se van a la comisión y se va a distribuir de la siguiente manera. De esos 3%, 2% va al pool de liquidez y 0.5% y 0.5% marketing y desarrollo y donaciones. Ok. Esto es cuando compro. Ok. ¿Dudas en la compra? No hay manitas levantadas. Sale. Venta. ¿Qué es una venta? Si yo le mando de mi Metamask a Sydney 100 Family Tokens a su Metamask, si yo le mando a Sydney, fíjense, no los vendí. Si yo nada más le transferí 100 FTs, a Sydney le van a llegar 94. Se van a, seis se van a quedar aquí. Si yo cambio 100 NFTs por BUSD, bueno, yo debo hacer mi cálculo sobre, sobre 94. ¿Okay? Porque 6, o sea, el 6%. En la venta o en la transferencia o se van a distribuir de esta manera. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Dudas con la venta? Oye, nada más aclarar que a esto todavía hay que sumarle el FII a cualquiera de los dos. Sí, sí, sí, por, su, por supuesto. Eh, eh, buen punto ese. Eh, el FII, o eh, más bien dicho, se llama gas fi que así se llama conmigo, lo calcula Netamask, otros Wallet y esto es cobrado en BNB, y eso lo cobran ellos dependiendo del tipo de token. No es un porcentaje fijo, eso depende mucho de cómo fue creado el contrato inteligente, depende mucho del de, de acuerdo que hayan llegado con esas, con esas exchanges, eh, y depende mucho de la liquidez, depende mucho del uso exacto. No sabemos exactamente cuánto va a ser, pero una de las correcciones del contrato viejo al ahora contrato nuevo eran los gas fees elevados que hubo en su momento. Esto es interno, esto es para cuidar, esto que estamos hablando, este porcentaje de venta, estas es comisiones, estos es fees por venta y compra, si se dan cuenta, cuando tú los vendes, 1.5% de lo que tú vendiste cambiaste o transferiste, se quema. ¿Qué quiere decir? Que si el supply eran 16 millones de, 16 billones de, de tokens, bueno, el 1.5, o sea, 1.5, si hablamos de esta operación de 100 family token, bueno, 1.5 family token se va a quemar. El quemado. Quien, quien quiera saber algo un poquito más del quemado, del, del burning en, en tokens, póngalo en Google. Hay muchísima información de, de, de qué pasa. El quemado es destrucción de un token para cuidar precisamente el supply o el circulante y para cuidar la liquidez. Otro porcentaje se va a arbitraje. El arbitraje es otra billetera de, de inversiones que tiene el tokenomics o que tiene el, el, la moneda para generar ganancias y cuidar la liquidez del mismo. Y 1% se va directo al pool de liquidez. ¿Ok? Estos dos y este uno se van a cambiar y se van a cambiar y se va en... Yo tengo entendido que se va a BUSD en el pool de liquidez. Para darle fuerza y que tú puedas hacer tus intercambios de manera monedas. ¿Ok? Y ya el 1.25 para marketing y el 0.25 para donaciones Así es como se distribuye en la venta. Hasta aquí. Bueno, ya veo una mano levantada. Mica, Noro, si quieres, abre tu micro. Vámonos con dudas. Si alguien más tiene dudas con este. Hay sí, una, una pregunta. Eh, sí, claro. Cuando, por ejemplo, yo le doy a alguien un voucher, pero él dice: No, yo quiero mmm, tener 10 paquetes más o 10 eh, family NFTs. Uh -huh. Yo se los puedo vender, eh, de, de, se los puedo dar desde el pool 1 o desde la billetera. Y eso figura como venta. Va como lista blanca sin costo. Va como listado blanco si tú lo transfieres directo a la billetera de de CryptoFamily. De CryptoFamily. Okay. Sí, si tú Pero si tú lo tienes en tu MetaMask. Sale en MetaMask. Sí, y de ahí los sí, porque no puedes de tu pool 1 al pool 1 de esa mm. persona no puedes. Tienes tienes que haberlo tenido en MetaMask y de ahí mandarlo al, al, al pago o al pool 1 de, de tu más pero esta billetera de, de, de, de CryptoFamily va a estar whitelisted ah perfecto, muchas gracias sí. aclarar otra cosa esto es nada más el movimiento de Family Token, todavía no no ha tocado Pedro la conversión a BUSD esto es pero nada es como más venta de Family Token es correcto. Por eso, por eso en el ejemplo dije: si yo le paso a Sydney 100 family tokens, esto es lo que yo voy a pagar de comisión. Si yo le compro a CryptoFamily 100 family tokens, me va a cobrar 3% de atención. ¿Okay? Vamos con Félix Rojas. Tampoco tiene que ver con PancakeSwap ni con, con, con Nada, con, no hemos llegado nada. al intercambio. Ok. Adelante, Félix. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Pedro. Buenas noches. Feliz Gracias. otra vuelta de verlos a todos. Gracias, eh, Quería preguntar sobre el pool 1 cuando, por ejemplo, nosotros acumulamos eh, cierto porcentaje. Por ejemplo, usted acumula unos 10.000 mil family tokens en esta billetera y decidí ahí, hay personas que quieran ingresar. ¿Nosotros es cómo podríamos monetizar de ahí recién eso? ¿O cómo sí, se podría hacer eso? Es Una pregunta. Es correcto. ¿Tú La vas otra, de tu pool 1 tú bajas de tu pool uno a tu meta más y de ahí les pagas a ellos. Podría ir como monetizar algo así, en vez de es estar comprando... Es. La otra era, eh, ¿mandaron algunos comunicados en el grupo donde decían que tenías que mandar a su aporte algo de, de, de cuenta cero, creo? Eso no, no, no, no lo entendía muy bien, el Pedro, Sion. no No, no, no Félix, no voy a explicar eso en este momento porque estoy con me Ah, okay, ya. Okay, yeah, gracias. Sí, Pedro, gracias. gracias. No, no de que. discúlpame pero pero me salgo me salgo del, del, de, de, de, de lo que estamos. Ok sigue, Adrián, adelante, Adrián. Sí, Pedro. No sé si tiene que ver o no, eh, pero creo que más o menos. En definitiva, eh, antes en el en la versión 1.0 teníamos la opción de poder comprar paquete para otro, para un referido o no, con solamente con el número. ¿Acá va a haber esa opción o sí o sí va a haber que sacar y volver a, a ingresar, digamos? Sí, no, no va, va a haber esa opción? Opción. Hasta donde yo sé no va a haber esa opción. Y si tienes que sacarlo, acuérdate que bajarlo a tu metamask no te cuesta nada. Y meterlo otra vez desde tu metamask hacia cualquier billetera de, fan, de crypto family tampoco te cuesta nada está, y también puede, y esa no está topada, esa está en una lista blanca bien ni 3% ¿tú? ni 6% no, ahí no, no hay nada de nada ni no, en BNB no. tampoco no, ni en BNB tampoco, bueno no sé, en BNB yo creo que sí en BNB yo creo que sí claro, porque porque vas a, es vas la a ganancia de MetaMax, digamos es correcto, así es Okay, gracias. Okay, Luis, adelante. Luis, adelante. Luis, adelante, Luis. Luis, a la una. <ríe> Bueno. Es que no se le puede abrir el audio, este estoy intentando yo también, Sidney. ¿Ya le ya, le, ¿ya le diste? Puede. No, sí, pero, sigue cerrado. Pero... Ah. Ya, ya lo abrí. Ah, ya lo adelante. abrí. Creo que alguien lo abría y lo hizo cerrado. Sí. Eh, don Pedro, ¿cómo está? vea sí. y buenas noches para todos. Buenas noches. La pregunta mía es para la PUL3. Ajá yo no he entendido muy bien lo de la CUL3 a ver, esa es la única que no tiene no tenemos que tener movimiento con ella ella hace todo solito es correcto le tenemos que hacer movimiento no, ninguno, solito nada más meterle, meterle Family tokens cuando quieras meterlo. o ahí están los Family tokens y listo, nada más y ahí están, y ahí van a estar, porque tus paquetes mandan 50 centavos cada uno a ese, a ese punto. Y, te, y, ah, y solito, solito. Pero, ah, lo, eh, la, los dólares se convierten en paquetes. Allá entran los paquetes. Sí, es correcto. Te generan tus dos dólares. tus do, No, tus dos dólares que te genera diario, se dividen en cuatro. Son 50 centavos transformados en Family Token que diariamente se van a tu pultres 3 De cada paquete, de cada de 24 cada dólares. De cada paquete. Ah, perfecto. Porque los perfecto. demás tienen, tenemos que tocarlos para trabajarlos, ¿cierto? Es correcto, así es. Le agradezco mucho, don Pedro. Muchísimas Gracias. Con gusto. Sí, sigue, sigue Ricardo. Adelante, Ricardo. Hola, buenas noches. Soy Marta, la esposa de Ricardo. Hola, Mire, Marta. Otra vez. Bien, gracias. De mira, vigen, mira, mi pregunta específicamente es esto. Cuando vamos a pasar el saldo del pool 1, el 100%, el día que nos corresponda, ¿tenemos que tener BNB para recibirlos? ¿Para recibirlo no? Para venderlo, sí, ¿verdad? Para, para venderlo, cambiarlo... Para, para cualquier, cualquier movimiento. movimiento cualquier sí. movimiento, sí. Pero para el... El... estoy yo pensando que tengo las, todas las, las, las billeteras venta porque yo manejo la de mi mamá, la de mi papá, la de mi hermano, la de mi esposo y la mía. Te y entiendo. Tengo cinco billeteras, pero no les tengo BNB, sino solamente a una, que es donde pagué los 10 dólares. Y me tocó volverlos a pagar porque como le pagué como a 25 personas, los 10 dólares no sé cuál era y me tocó volver a pagar todas las todas las, los 10 dólares. Por, por qué hiciste vez? eso, Marta? Porque, porque, porque me estaban pidiendo en la, eh, que colocara el, el, el, ¿cómo es que se llama? Ay. El, el, el, ha, sí, el hash <risas> y tenía no sabía de, do, de cuál, por lo menos no sabía cuál era la de mi esposo, no sabía cuál era la de la, de una persona bueno, que yo referí, entonces me cuando tocó. Cuando vuelves a tener parar. un déjalo, ya, ya lo hiciste ya lo hiciste, ya lo he hecho, ya está cuando vuelvas a tener un tema así, contáctanos para eso estamos, para eso sí estamos no, pues yo volví y pagué porque el susto ya, ya lo hiciste me falta, me falta solamente una niña, una sola persona que a ella no le he vuelto a pagar bueno, contáctame en privado ya, ya, yo te digo qué hacer sí, dale, bueno, gracias ya está, ok, okay ¿Ya gracias. Da, no? mandé como dato nada más para todos los que tenemos MetaMask y tenemos más de una cuenta abierta, cada cuenta es independiente. Así que si tienen 10 cuentas, a las 10 cuentas tienen que mandarles BNB. Cada es una correcto. tiene que tener BNB. No, no es que la cuenta principal es la que debe tener BNB. Si van a mover dinero de cualquier cuenta, esa cuenta tiene que tener BNB independiente de las otras. Igual con sí, claro. tus Wallet, Sidney, también aplica sí, claro, exactamente lo mismo. Ajá. Exactamente, funciona igual, o sea, cada cuenta tiene que tener su propia, es... cada cuenta es un carro, pues, para que comprendan. Sí. Y, el y el BNB es, es la gasolina del carro. Oiga, pero si mi carro comparte gasolina con mi esposa. no <risa> <risa> <risa> Ok, adelante, Johnny. Pedro, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias, mi hermano. ¿Cómo estás? Saludos, Sidney. Saludos a todos los que están por ahí. Pero eh, lo que tocaste ahorita de la, la wallet, eh, la de tu wallet y la otra. Mi duda, eh, de mi de, mi vetera, de la wallet, puedo abrirle también la de mi hija. Sí, la misma eh. cuenta mía dice que se puede sacar otra, puedo sacar como una. Ustedes una, te dan... Una raíz, pues de, de, de mi sí, puedes abrir varias de cuentas mi, eh, de, de, de tu de tu cuenta matriz de, de Trust Wallet. Ajá. Puedes abrir más Ajá. billeteras oh, y eso son números diferentes. Así que de ahí los puedes manejar todos en cualquier lado las dos, tanto la Trust Wallet como la MetaMask. No, Sí, es correcto. ¿Cuántas abriste tú? Si no hay una vez, 30 pues, yo te llevo 30 MetaMask y Trust Wallet. Alguien dijo no. por ahí que el límite son 20. No, no me consta porque no uso mucho Toast Wallet y no he hecho más que como cuatro o cinco cuentas. Okay. Pero, pues digo, es cuestión de probar. Claro. Okay. Ahora, Bien. es por celular, ¿eh? Es por, por si tienen dos celulares, pues cada celular puede tener 20 cuentas de Toast Wallet. Ok. Ok, gracias, Pedro, gracias, Sidney. noches. Eduardo, adelante. Eduardo Serrano. Oye, ¿alguien está viendo en YouTube si hay preguntas? No, no, bien, no puedo ya más. Bueno, espero, espero ver, espero que se guarde el chat y ahí ir contestando. Este, Eduardo Sarano, adelante. Adelante, Eduardo. Eduardo si no, vamos. pasamos con Eduardo Alvarado. Hola. Yeah, dale. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? No me adelante, Eduardo, bien, gracias. Gracias, Ine. Y buenas noches a todos. Adela buenas noches. Adelante, Eduardo. Ya cerraste otra vez. Está abierto. Ah, ok. Está abierto el micrófono. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Eh, tengo, tengo un grupo de, de mis referidos en la cual yo soy la persona que le estoy ayudando a varias personas Sí. Y mi pregunta es la siguiente. Muchos desconocen cómo es el proceso de poder intercambiar. Y yo les estoy ayudando en el proceso de los intercambios. Es decir... ¿Paso paso a cuenta bancaria? Te perdí, Eduardo. Vuelve a repetirla, por favor. Del pool 1 pagan a cada cada propietario de cuenta en, en los ST. De... No, no, no, espérame, no te estoy entendiendo. ¿Acomódate el micrófono? O... Ah, perdón, en, en esa parte ahí eh, va la penalización del 9, o de del 30% del cárcel que yo puedo, el 9, o el 19% Entonces, es un que susto ¿Tú, tú escuchaste Cite? escuché el 30%, pero no no alcanzo a comprender bien lo que pregunta y es que curiosamente se ve que su teléfono perdón su audio está cerrado su micro está cerrado y no sí, se escucha bien bueno, Eduardo si quieres no sé escribe si escribe me, me escuchando no, la verdad se, a, se, ver. Se... a ver les les le repito re, breve, brevemente eh, mi consulta va es al, al momento de hacer la conversión. Es decir, si tengo eh, Family Token de varias cuentas, de varios referidos míos, y si ellos quieren que yo les intercambie, porque hay muchas personas que desconocen el proceso, les he intentado enseñar okay. y no han tenido esa, esa facilidad de aprender. Ya, entonces, Eduardo, la pregunta es, Eduardo. si eso es Family Token, sí dígame. Perdón, es que apenas va a comentar Pedro la conversión. Ahorita oh, nada no. más es compra y venta de family token, nada más. Sí, pero voy al punto: es de que si los family token, el 9.99%, eh, el acumulado, o sea, va directamente al acumulado de la billetera o simplemente es por cuenta. Esa parte es la que quisiera saberla. Para allá voy. Para allá, lo que te digo, para List. apenas va a tocar la conversión. Ok, ok, ok, lo espero. Ahí te va. Gracias. Okay. A ver, sobre sobre lo que llamamos ahorita compra y venta dudas Eduardo Alvarado. A ver, sobre... voy a bajar voy a bajar las manos y si tienen dudas de la compra y venta por favor vuélvanlas a subir que ya no sea que ya no sean dudas que ya hayan contestado. <coughs> Buenas noches. Adelante Eduardo. No le entiendo muy bien ese detalle en cuanto a la situación del fit del BNB. ¿El, ¿el porcentaje es fijo o es dependiendo de la cantidad de del eh, FT? No, no es, una no es porcentaje, ok el, la comisión el gas fee se, eh, te lo calcula eh, Metamask o, o trust Wallet a la hora de hacer la, la operación no sabemos cuánto va a ser exactamente y no, no es un porcentaje ¿Total? Usualmente son centavos de dólar. Los movimientos de fin son centavos de dólar, pero no son una cantidad fija y menos en, en billeteras frías. En billeteras calientes como Binance, pues ahí sí dicen es un dólar de fin y punto. Pero en Metamask y en tus wallets son porcentuales de acuerdo a lo que... No es porcentual. La red. No. ¿Mande? no es porcentual. No, es porcentual el, el, la comisión, pero de acuerdo a lo que la red en ese momento está cobrando. Tiene, tiene, mira, si busquen, les sugiero, busquen en YouTube cómo se calcula el gas fee. Y hay una fórmula que yo la vi, la entendí, pero no la sé explicar en este momento. Pero hay una fórmula donde calculas el gas fee. Ahí puedes darte una idea más o menos de cuánto va a ser, pero depende mucho del contrato. Ahora, como último Búscame. dato, te van Ajá. a cobrar lo mismo si conviertes o si, si, si mandas 10 dólares de Family Token o si mandas 1000 dólares, el gas fee va a ser el mismo, no va, no va a aumentar porque sea más, este, más dinero. Exacto, por eso no es porcentual. No, o sea, yo hablaba bueno. que era porcentual. En la, en la fórmula que tú estás hablando precisamente, yo lo, es lo que decía yo que era porcentual, la fórmula, no, no sobre la cantidad. No sobre la cantidad, ok. Bueno, Bien, vamos, muchas gracias. gracias. Vamos con el que sigue para pasarnos ya al, al, a lo último de la penalización. Acuérdense que no vamos, a, no vamos a tocar nada de billeteras. Vamos a irnos hasta este, hasta este punto del tokenomics. Estamos todavía dentro de Family Token. No Nos hemos movido a billeteras. Estas tres últimas manitas, este, se supone que son preguntas por, este, por envío, por compra y por venta. Entonces, estas tres últimas manitas las, las contestamos y ya nos pasamos a conversión. ¿Vale? Okay. sí, adelante. Galaxy A20, adelante. Sí, buenas noches, Pedro y toda la audiencia. Buenas noches. Sí, sé que no tiene que ver mucho, pero es una parte que me, que me preocupa y sé que muchos también tienen la, la misma preocupación. Eh, y es acerca del tema legal, acerca de las licencias. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo está la empresa acerca de las licencias y de la parte legal, no? Porque es muy importante. Esto. Sí es muy importante, pero no la voy a tocar ahorita. Okay. Estamos hablando de compra y venta del tokenólico. Ok, ok. Entonces, gracias. Entonces. Arellano López. Ángeles, adelante. Ok, nuevamente yo. Mira, tengo esa duda. Yo soy nueva en esto. Eh, sí, ni lo he molestado mucho, yo sé. Me he puesto a estudiar. Pero siempre he tenido esa duda. Eh, Entiendo que comprar, pues es comprar el, el token eh, de CryptoFamily, yo qué sé, en algún, como lo hicimos ahora, ¿no? Que compre, tuvimos en la preventa. Pero vender, ¿a quién vendo? O, o, o si no lo puedo vender, no si encuentro yo a quién soy, venderlo. Yo, yo Pedro, <risas> yo, Pedro, le paso a Sidney. 100 FTS, uh -huh. esto se considera una venta. Porque okay. es una salida, es una salida de mi billetera y por esa salida me cobran esto. Perfecto. Fíjense, ahí les voy un ejemplo bien rápido. Uh -huh. Yo no tengo Family Token ahorita, pero resulta ser que quiero invertir 100, eh, quiero mil dólares para comprar paquetes. Entonces, Pedro vive en mi mismo país y le digo, Pedro, véndeme mil dólares de Family Token para yo poder comprar mil dólares de Family Token en la página. Entonces, uh -huh. yo a Pedro le deposito mil dólares y Pedro me va a vender mil dólares en Family Token. Ok. O sea, esto no tiene nada que ver... O sea, yo entendía que tengo que vender mis Family Token para yo obtener mi dinero en pesos mexicanos. No, eso es... Con... Esa es conversión. Apenas vamos para allá. Ah, yo decía, bueno, y si no encuentro a quién vender, ¿cómo voy a obtener mi no, dinero? No, no, si, no. Si tú si no encuentras a quién vender, simple, los CFT, los uh -huh. vas a convertir, por eso Sidney habla de, de convertir, los vas a convertir a BUSD. Ah, oh, ok. Sí, en, ahí yo estaba mental. confundida, porque dije, si no encuentro cómo en voy a vender, no voy a tener todo. dinero. <ríe> Muchas uh -huh, gracias. Perfecto. De nada. Johnny, última manita para esta pregunta. Adelante, Johnny. Johnny, Johnny. Ajá. Ahí me oye, creo que ahora sí. Otra vez. Eh, Pedro, eh, que lo que estás hablando ahí del 9,92, que eso que no estoy claro en algo. Ok, dijimos de, del pool 1 sale hacia el, el ft que está en que creamos, ¿te acuerdas? Porque ahí cae el dinero, o sea, está ahí. Ahora, si yo lo quiero sacar de ahí como viste ahorita, a BUSD por ejemplo, 9.9% eh, es ahí donde se va a aplicar. <ríe> Volumen 8. A ver, a ver, a, ver si, a ver si comprendí, estamos hablando del 9% de, de venta diaria eh, Másico, a ver, el máximo de vender son el 9.99%. Eh, el, perdón, el 9% que te cobraban antes, y ¿eso no lo están cobrando? Me perdí. No, no es, es, es el máximo que puedes tú eh, Exacto. Vender, eh, vender, transferir, cambiar, desde, convertir. convertir desde tu. Billetera trust Wallet, no de los pools. No, no. Vamos a hacer un, a hacer o sea, un diagrama. Tú... Ah, por favor, que no me. me vamos a hacer un diagrama. Yo tengo en el pool 1 uh -huh. yeah. 100 dólares. Sí. Esto en FTs, ¿ok? Pero 100 dólares. Sí. Claro. Sí. ¿Qué significan? Bueno, vamos a, vamos a hacerlo diferente, pero vamos a hacer. Yo tengo en el pool 1 100 FTS. Ok. Ok. Lo bajo completito, el 100% a mi meta más. Exacto. Ahora tengo bien. en mi meta más 100 FTS. Exactamente. Yo puedo cambiar o, o intercambiar el 9,9% máximo de estos 100 dólares, porque esto es lo que tengo en mi meta más. Si yo dentro de 15 días tengo otros 100 dólares en el pool 1 y a estos no los cambié. Y entonces vengo y bajo otra vez estos 100 y ahora ya tengo 200. Ah, bueno, yo puedo sí, cambiar sí. el 9,9% de 200 FTS, porque es lo que tengo en mi meta más. Es el valor de mi billetera. ¿Me expliqué? Mm, ya. Sí, ya, ya. ¿Eso aplica el, para, el, la de la es parte, ¿Sí? para la venta y la compra? Sí, para la venta y la compra. Porque es, es, ah. es el tamaño de tu billetera. Si aquí tú tuvieras 2000 FTS, ah, bueno, tú puedes mover el 9% de esos 2000. Vaya, ¿cuánto me puedes vender ahorita, Pedro? ¿Cuánto me puedes vender tú de FTS si tienes 200 FTS? 19. <risa> ¿Qué onda, qué onda, qué, qué onda ingeniero? No, no, no, no, no me pongas a hacer matemáticas mentales. Bueno, no, no es lo mío. Ahorita, Pedro, si Pedro tiene. Es un tramposo, tenía la calculadora al lado. Eh, solamente me puede vender 19 FTs. Uh -huh. ¿Vale? Para no pasarte de ese 9%. Ya. Yeah. Y también Mira. convertir a BUSD, que apenas vamos a hablar de ese tema, solamente puede convertir 19 FTs. Porque también, tiene 200 FTs para no incurrir en esto. Es el 30% exacto, el, la penalización. Eso es lo que te estaba preguntando, eso es lo que estaba diciendo yo, porque a te estaba diciendo que no podías pasar. Exacto, del 9.9%, ¿no? Si Pedro, hace, me vende, de ahí, pues. Pedro me vende 200 FTs a mí, solamente me van a llegar 140 sí. FTs. Porque ¿Pero? le van a cobrar 30% de penalización. Ah, claro. Eh, espérame, 30% de penalización ah, sí. más bueno. el 6% de la venta. Pues sí. 30 oh. más 30 6. más 6. Uh -huh. Mal, mal que te quita también el FI, que te quita el eh, más cuando te estás sacando, todo eso. No, ellos no te quitan nada. No, más no te quita nada en FTs. Ya, yeah. es el contrato. más te va a cobrar en BNB. Eso es el interno. Ya. Yeah. Sí. Oye, ¿qué te cobran primero? ¿El 6 o el 30? Ah, buena pregunta. Yo, la pregunta. La pregunta es: porque no es lo mismo el 30 de 94? Digo, no, de 194, que el 30 de 200, y luego el 6, de, 100, no, de 140, el 6 de 200, eh, de, estoy, de, estoy de acuerdo, no lo sé. No. Okay. Y quién sabe si me dé cuenta, porque yo no pienso vender más del 9%. No, pues no. Bueno, Antonio, claro, vamos a claro. explicar la conversión y ahorita, este, y ahorita volvemos contigo, ¿sale? Ok. Dale. Si yo tengo, ahora, vámonos de nuevo. Tengo en mi pool 1, 100 Family Tokens. Lo mando a Metamask. Y en Metamask tengo 100 Family Tokens. Pero ahora los quiero convertir. ¿A qué te gusta, ¿De ¿BUSD? Sí, a BUSD. Porque no okay. puedes convertirlo a otra cosa de momento, creo. Bueno, para capitales. Sí, no sé si USDT, pero, pero bueno, vamos a, vamos a convertirlo a, a BUSD. USDT no está en BNB. Ok. Ahora, ¿nos, ¿cuánto nos van a cobrar? Bueno, primero que nada vas a pagar por esa, a la hora de hacer esa conversión, descuéntale tus seis Family Tokens por este 6%. Y te quedan 94 family tokens. Y esos fami estos 94 haces la conversión a como. A, a, a Esto es prácticamente dólar. Y vamos a pensar que cuesta un dólar ft Vas a ser poder recibir 94 BUSDs. 94 BUSDs. Si estuviera a un dólar. ¿Ok? No, no, no 100. Además de lo que tuviste que ponerle el En BNB para Palgasi. Ok, esto es por conversión. Y ya los tienes como dólares y lo puedes mandar a Binance. Lo puedes mandar a. Okay, a donde quieras. Oye. Mande. Pero ese porcentaje ya está determinado por contrato en PancakeSwap y PapoCoin. ¿Cuál porcentaje? ¿El del 6%? Sí, ya. Eso está, en el ah, token, eso está en el contrato inteligente. Ok. De hecho, te lo van a, te lo van a rasurar al momento de que hagas la operación. Sí, lo digo porque mucha gente que compró en su momento en noviembre, pues fueron rasurados con 14, 19, 20 dólares incluso por comprar la cantidad que fuera de, de FTS. Pero eso fue gas FIMA, ¿no? Eh, sí, pero por eso, por eso te pregunto, eso fue pero de panca que es guapo, o sea, Sí, sí, entonces 94. Ah, bueno, bueno, ya, ya te entendí. Sí. <ríe> eso fue gas fee y eso fue porque estaba mal el contrato. Eso okay. fue parte, parte del, del, del problema que hubo ahí con estas gentes. Bueno, ojo para todos. El gas fee en BNB es lo que van a pagar ustedes en Panca, que es WAP o en PopoCoin. Es independiente de los 94 BUSDs que van a recibir, por así decirlo. Sí, es algo que tienes que tener en BNB, en, en Metamask, en tus Wallet. Para que PancakeSwap o Poocoin, de ahí se cobren el gas fee. Y como último dato, no sabemos cuánto BNB van a cobrar todavía. Hasta que tengamos los Family Token, vamos a saber cuánto es lo que más o menos deben de tener en BNB. Después del 24 yo los digo. <risa> <risa> Todos. <risa> ok, listo, vamos a preguntas. Luis Ángel. Ahora sí, ¿preguntas para la conversión? Adelante, Luis. Luis Ángel, adelante. Luis Ángel, a la una. No quiere, no quiere Luis Ángel. Ok, Víctor. Adelante, Víctor. Y sí, nuevamente, buenas noches, y bendiciones necesariamente bueno. para cambiar a bus debe ser con PancakeSwap o con o, con, o con, con, ¿cierto? ¿Con PancakeSwap no, o con cop Internamente en no no se podría. No, porque porque Metamask está conectado a Pancake. Vas, vas, vamos a conectar a Metamask o a PancakeSwap. Perdón, Ay, a sí, cop sí. o a Metamask. Ah. sí sí eso sí. sí, dos <risa> listo gracias <risa> Pancake Swap o Gaby, adelante, Gaby. Ok, gracias otra vez. Ok, entonces, suponiendo que ya los BUSD los tenemos en nuestro MetaMask, y entonces esos BNBs los mandamos a Binance. Okay. ¿BUSD? Los BUSD. BUSD. Sí, los, los mandamos a Binance. Los BUSD, los BUSD los mandamos a Binance. Gracias. En Binance, este, para depositarlos en México, ya sea que los vendamos por P2P o lo convertimos en, en algún, en Litecoin o en, en, en RP, en este... XRP, es. sí. sí. Y ya Exacto. los mandamos a Bitso. Correcto. ¿Qué conviene más? ¿Ponerlos en P2P o, y, o, y, o, o claro, mandar? Creo que eso es lo que conviene más. Yo nunca he usado claro. los p 2 sí. De hecho, de hecho, yo hice más o menos un ejercicio parecido. Cuando, cuando los BUSD llegan a Binance, con, eh, venderlos directamente en P2P, eh, simplemente vas a necesitar el tipo de cambio del dólar que esté actualmente en el día. Por ejemplo, sí. va, a ser, va a ser el tipo de cambio a la, a la venta. Entonces, sí. posiblemente esté en 18 con algo, porque entre más bajo te vayas también, pues más rápido los vas a vender, ¿verdad? Bueno, claro. Si lo pones a un tipo de cambio alto, no los vas a vender rápido. Exacto. Okay. Ahora, pasarlos a pasarlos a a este a Bitso requiere, requiere de tres cosas y ahí vas a ir perdiéndole casi, casi como unos 10 dólares por cada 100 dólares. ¿eh? Porque oh, no. tienes que convertir a XRP, ahí te va una comisión. Es poquita. Después lo mandas a Bitso en XRP, ahí te va otra comisión, es poquita también. Acá en Bitso es donde ya está criminal, porque convertir, la, convertir los XRP ahora a pesos te cuesta el 3%. 1.5. Sí, está 5. bárbaro. ¿3 no fue, eh, pues yo la última vez que convertí era el 3%, pero convertí de pesos a XRP. Yo sabía que era 1.5, bueno, eso hay que confirmar. Bueno. El chiste es que de todos modos, si es 1.5 de 100, está hablando de, de este 1.5 dólares. Sí, de hoy, claro. ¿Y, ¿Y qué tan difícil es estar con, con el P2P? Es inmensamente fácil cuando ya estás verificado y le agarras la onda. Es lo más sencillo del mundo. Claro. Pero, por ejemplo, eh, si yo manejo las cuentas también de mi familia, entonces de cada meta más bueno, hago todo el numerito. Tendría de, de con P2P puedo poner diferentes bancos, o sea, con diferentes nombres de mi familia para que les llegue a no. su cuenta. No no no no no. El mercado P2P funciona con las cuentas de las personas, o sea, si tú vas a vender, tú tienes que en tu por eso dije verificado. En tu cuenta de binance tú tienes que verificar. Tu, tu cuenta de banco por así decirlo y tiene que estar a tu nombre que está a, al nombre que esté Binance por así decirlo vaya sí. mi Binance está a nombre de Sydney entonces Ajá. cuando yo doy de alta mi tarjeta mi, mi cuenta o algo me piden obviamente tiene que ejemplo, ser a nombre de Sidney ¿Eh? tiene que ser a nombre de Sydney exactamente claro, y tiene sí. que estar a mi nombre porque la verifican ok ahora y por ejemplo... ¿qué sucede tú metes, tú metes la orden de venta en Binance para que lo vendas y alguien te dice, yo quiero entonces te va a depositar a tu cuenta entonces una de dos o juntas lo de toda tu familia en un solo Binance, por ejemplo en el tuyo ahí lo mandas todo y tú haces una sola venta o creas cinco seis siete ocho Binance diferentes para cada una que eso creo que sería claro, lo ideal terrible <ríe> sí sería sí, peor que, que tener muchas meta su... más claro, que cada quien tenga su, pues su, obviamente su cuenta de, de banco, ¿no? Es que no. tú ya le repartirías a cada quien, desde tu cuenta de banco, le repartes a cada quien porcentualmente lo que se supone que, lo que, le que tenía. Pero es que eso lo haces ya, digo, para tu hijo, para tu mamá, o sea, muy cercana a la familia. La verdad es que hacerlo para, la, para las personas y con Para sí, la comunidad no. está... Sí, no, no, sería para la gente cercana. ¿En? Pero sí, por ejemplo, si yo me saco todo a mi cuenta de banco... Pues, y luego a repartirlo, ah. este, pues a mí también el SAT me va ah, a... Han los impuestos, exactamente. Esa, entonces tenemos que ver, a ver, eh, pues no sé si con algún fiscalista o cómo sea, eh, eh, ese tema también que es muy importante, ¿no? Sobre todo en México. Acuérdate entonces, que ¿verdad? transferencias arriba de 20 mil pesos es, son las que ya son este, rastreadas. Abajo de 20 mil no tienes problema. Entonces, con Binance te van a hacer una transferencia. Sí. Si son menos de 20 mil pesos, pues no hay problema. Ahora, puedes vender todo, cada día 20 mil pesos. El SAT te va a fiscalizar por el movimiento, no por la suma. Okay. ¿Me explico? Sí, Pero sí. bueno, esos ya son temas fiscales que habría que sentarse a ver cuando ya tengamos ahí cuatrocientos mil pesos que queremos mover. Sí, pues sí. Ok. Pero bueno. mientras tanto, mientras tanto, así es la dinámica ahorita. De acuerdo, ok, pues muchísimas gracias. De nada. Uh, Lucy Parra, adelante. Lucecita, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Pedrito, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy Aquí gracias. hecha bolas con tanto fit que se paga. <risa> Oye, este, eh, quiero entender, estoy hecha bolas en una parte. Entiendo que para cambiarlo a panque o al poco tengo que tener un porcentaje ahí, no sé, todavía no se sabe cuál es, ¿verdad? Ah, tienes que tener BNB. En BNB, ok. No los vas a mandar a Pancake ni a PuCoin, ellos te van a hacer el intercambio, ellos son el en Swapping. Ah, ok, ellos hacen todo, yo nada más lo tengo en BNB ahí, ¿verdad? Tú tienes BNB, tú, no, tú tienes Metamask o TrustWare. No, yo tengo Metamask? Metamask. Por eso. Tú tienes MetaMask o Trust Wallet. Tú Ajá. tienes cualquiera de esos dos. Ajá. En ellas conectas tu billetera, tu, tu billetera de intercambio que es eh, PancakeSwap o es PuCoin. La, las conectas. Y cuando haces, la, cuando haces el intercambio, es una de esas dos las que te está haciendo el intercambio aún en el mismo MetaMask. ¿Me explico? Okay. Sí. Entonces, entonces, tienes que tener en tu Metamask BNB para que PuCoin o Banking Swap se cobre de tu cuenta de BNB el, el gas fee. En el momento de yo vender los ft a, a pasarlos a otra billetera, ¿verdad? Es correcto, así es. Ok, y por ejemplo, tengo la de toda mi familia en Metamask, ya ves que se divide en cuentas, o sea, como raicitas con su de, de, de, de distinta wallet ah, cada uno también tiene que tener ahí este cierto porcentaje porque hace exactamente lo mismo exacto ok, ya, perfecto uh -huh. muchísimas gracias Pedrito, gusto en saludarte un besote gracias, gracias igualmente Antonio Rubio ¿sí? adelante Antonio Ok, oh, una pregunta de lo que estaban hablando, porque le iba a, iba a preguntar, porque yo compré, compré monedas y de una cartera a otra, de Trust Wallet, pasé a la otra cartera que tengo en Más y mandé 100 mil y me dieron nada más 70 mil. ¿Esos son los fees o me cobraron más o...? Sí, eso, seguramente te cobraron bastante alto el fee porque ese era el problema que tenía el contrato viejo. Ahorita no sabemos cómo va a estar, pero debe de apegarse a un 6%. Debe ser un porque, 6%. Eso fue la penalización, ¿no? Porque mandó eso, todo. Además, lo que... Fue la penalización, fue no. un 30 más 6. Yo te, yo tenía tenía más ahí y no mandé todo. Sí, pero habría que si ver si te no... Si te pasaste del 9%, aunque no hayas mandado todo. Y en noviembre era el 4.5, ¿no? Era el 4.5. Sí. Ok. O sea que o sea que no puedo mandar todo de una cartera a otra. No. Bueno, sí puedes. Ok, pero ahorita, ahorita, ahorita que ya, que cuando nos depositen esas monedas, lo van a depositar a la cartera que hayan puesto. Ajá. No, bueno, la vas a poner, apenas la vas a poner a poner. Y ahí van a depositar las dos cantidades de las dos carteras que tengo. De las dos carteras que tienes. Porque tengo en Trust Wallet, tengo y tengo en MetaMask. No, pero, pero solamente puedes alargar hacia una cartera, hacia una billetera. De tu pool uno a una billetera. No puedes mandar a dos. Oh, no, pero me refería, me refería de las monedas de lo que compré. De las, sí, pero las que compraste ya en el formato, debiste haber puesto ahí una, una billetera. Pues sí, puse una ahí, cartera, ok. Ahora, cartera. De, de lo que yo saque del, del pool 1 a más a la cartera que puse, ¿cómo, cómo se va a saber? El, ya que dijeron que el 5% que iba a sacar uno de las monedas que uno compró. ¿Cómo se va a saber cuál es el 5% y de lo que saque que tenga yo también en el pool 1? A ver, ¿cuántas monedas compraste? Bueno, ahorita tengo, tenía 220 mil, pero y algo, okay. pero 200... nada más me. Nada más me quedaron como 190 mil y algo. Bueno, entonces tienes, o sea, no, no lo, lo que tuviste. Tienes 190 mil. Sí. Te van a dar el 5% de 190 mil en esta, en esta primera vuelta. ¿Cuánto da, sí, tienes calculadora? Este, no, pero pues el 5% de 200 es 10. Son casi 10. <risa> ponle, nueve, ponle 9 mil. Son $9,500. Okay. Bueno. $9,500. EFTS. Eso es lo que vas a tener en tu billetera. Y, y ojo, luego. Va a un día específico al mes. Ok, al mes. Pero lo que, o sea, mi, también mi otra duda que tenía. Porque si saco los a la misma cartera, si saco los NFTs, si saco a esa misma cartera, Allí, allí, ¿cómo se va a manejar eso? Todavía no se sabe. Si pasas... Porque se van a juntar. Sí, sí se van a juntar. Se van este, a juntar. Si tú tienes aquí en el pool 1, no sé, 10,000 diez mil, diez mil FT's. Ajá. Pues ahora vas a tener 19,500 FT's. En Metamask. En Metamask. Ajá. Entonces tú vas a poder mover hasta el 9.9% de esos 19.500. mil Diarios. Diario, eh, no diarios, cada 24 bueno, horas. Cada 24 horas. Sí. Es que las pues, 24 horas pueden correr a las 12 del día. Sí. Ok. Porque pues, estaba viendo allí porque dicen que el 5% y del otro de lo otro que tuviera el 9.9% y pues ahí se va a juntar todo. Es el 9.9 de lo que tengas en tu billetera. Bueno, creo que ya entendí la pregunta del señor. Si usted no quiere que se mezcle, va a tener que crear otra cartera dentro de Metamask o Trust Wallet. Y a esa cartera usted va a mandar lo del pool 1. Pero ¿por qué no ¿Qué querrías pasa? que se mezclaran tu... Para que, no se, para que no se le mezcle y así puede mover el 9.9% de ambas billeteras. No, es que lo, lo que pasa es que entre más tengas en tu billetera, tu 9.9% es mayor. Claro, eso, eso sí lo entiendo. Nada más que el señor el señor está preguntando que no quiere no las quiere este, revueltas. Digo, no las quiere juntas, pues. Ok. No. No, o sea, D que es, es mejor tenerlas todas juntas, entonces. Pues claro. Este es el 9%, es el 9 de una cantidad más grande. ¿Es porcentual? Oh, sí, ¿Es porcentual? El 9% oh, pero, pero, El ciento de 19.500 es mucho mayor que el 9% de 9.500 oh, Ok, pero es que lo que yo me refiero que dicen que no puede uno sacar hasta el mes del, de las monedas de lo que ¿Cómo les digo ¿Le explico? De okay. lo que uno haya comprado Sí, pero ahorita, el primer, ahorita la primera vuelta te van a dar el 5% y el siguiente mes te van a dar otro 5%. Ahorita, por lo pronto, el 5% de 190 mil monedas son 9500. Okay. Más lo que tengas en tu pool 1 que vas a sacar, si lo sumas, este es el ejemplo. Okay. El próximo mes le van a dar tal vez ocho mil monedas, o sea, el otro 5% de lo que resta. No, es que, es que ya de, si tenías 190 mil monedas, esto divídelo entre 20 meses. Ese es tu 5%. Cada sí. mes vas a recibir 9500 FFTs. Ah, okay. Sí, pero lo que yo me refiero, si la saco a la misma cartera lo, lo del pool 1, Y lo del pool 1 puede ser, puede ser diario, como dicen. Cada no, 24 horas. No, cada, primero y día, cada día primero y cada día 15 cada primero y cada día 15 sería la... El retiro del 1. El retiro. No, para lo que yo me refiero, de lo que ya, si lo saca uno a, a la cartera, que dicen que es el... que diario puede uno sacar el 9.9. Si las junto, pues ya no voy a sacar lo otro cada mes, que va a ser, ya va a ser diario. No sé si me explico. No, no. no. Bueno, no. usted qué es lo que quiere, ¿convertirlo en pesos o okay, en...? Ok, ok. a preguntarlo? Mi pregunta más clara es, ok, del pool uno voy a sacar, sí. voy a sacarlo, y, y si las monedas me las depositan, las que va a hacer cada mes, las que compré, cada mes el 5% póngale números por favor, porque si no no, me, no, no, no Si me permiten, creo que yo ya le entendí, me permiten ah. un poquito es que el señor este, a lo que se refiere es de que siente que cuando le depositen el 5% Pedro, eh, ah. o sea no le van a depositar, si él le deben eh, 100 mil monedas eh, él piensa lo mejor que le van a depositar las 100 mil monedas y él tiene que sacar el 5% cada mes, dice que se le van a revolver con lo que ya tiene. Si ¿Sí me explico, o sea, lo que hay que explicar al señor es que ya la empresa uh -huh. le va a depositar el 5% que le deposite cada mes, ese él ya lo puede juntar con lo otro y estarlo sacando diario. O sea, él siente que, tiene, que de lo que le depositen de esas monedas, Pedro, tiene que estar también sacando nada más el 5% cada mes. ¿Y ¿Sí, si ¿sí me, me explico, Sidney? Sí, sí te bueno. entendí, no sé ¿sí, si es... Eres... ¿Sí me entendiste? Siento que por, por ese lado va el señor... ¡Ah, sí, ¿sí, ¿verdad? sí me entendió! Ajá, bueno, sí. Yo sigo sin entender. Sí, sí, este, Pedro, el señor ah. piensa que ese 5% que le van a depositar, él también tiene que sacar nada más el 5% cada mes, no no capta todavía el señor que ese 5% que le depositen, él ya lo puede estar liberando diario el 9.% este, cada 24 horas. Ay. Al revolverlo con la otra parte, puede estar este, retirando el diario, ya, ya lo que le hayan depositado de ese 5%. Así es. Sí, Pedro, sí oh. ya me captaste un poquito. Ya ya lo le, ya le entendí yo también a usted que Ajá. Me van, a, me van a dar nada más el 5% a... Es correcto, a cada mes, cada mes a Dale. usted de esa parte que, que usted ah, tiene, ah. de esas monedas, le van a dar el 5% y usted ya puede disponer de él okay. eh, sacando el 9%, eh, 9 este, cada 24 horas, junto con lo sí, que sí. se le junte del pool 1, no pasa nada, que se le revuelvan, señor. Sí. Ya, le, ya le entendí. Ya ah, le perfecto. Entendí ok, señor Antonio. Ok, hay... Muchas gracias y ahí disculpen sí. por la confusión que, <coughs> pero está bien así. Perfecto. Ya entendí. Muy bien, perfecto. Ok, gracias. Okay. Seguimos con Luis Ángel. Ahora sí. A Ahora ver. sí, Luis, muy bien. <ríe> Qué pena. A ver, nosotros tenemos en las Waller S Family Token o dólares. Yo tengo entendido que son dólares. ¿cierto? Tiene family tokens el equivalente, lo que tengas en dólares, tu equivalente en family tokens. Ah, o sea que el family token quedó valiendo un salió valiendo un dólar. No ha salido, no sabemos en cuánto, pero si saliera en un dólar, vas a tener esa misma cantidad de family tokens. Y si salen menos, va a tener más más family tokens. Y si es sale correcto. más, voy a tener menos. Es correcto, así es. ¿Y cuándo va a salir el precio del Family Token? Mm, antes del viernes, eso es seguro. ¿En ah, cuánto? No sé. Ah, perfecto. Listo. Okay. Le agradezco mucho. Listo. Muy bien. Ok. Pat patoy, pat Patolí, adelante. ¿O Patulay? No sé cómo se diga. <risa> okay. Patulín. Adelante, Patulín. Hola. Hola. Adelante. adelante, adelante. Adelante a la una. Cerró el micrófono, pero no sé qué onda. Sí. Listo, chicos. Cinco minutos más y nos vamos. Eduardo Serrano, adelante, de nuevo. Me quedan... Gracias, sí. Gracias, Pedro. Sí. Para también. Adelante, Eduardo. Bueno, aparte contestada a la pregunta que temprano la hice. Eh, solo una inquietud más. Eh, tengo la misma confusión de que el amigo le supo explicar la, la compañera también. Si, si se juntan, por decir, se retiró de una billetera cierta cantidad de, de FT, de Family Token. Ajá. Ese 6% que ya eh, le, le devengan ¿Es o le... Es, ese 6% que ya le restan de la venta de una billetera, Ajá. en el caso de que ya llega a la otra billetera y se acumulen, como el ejemplo que le daba el, el, el amigo que estaba confundido, se suma del 5% y se suma de la cantidad de Family Token al momento de que uno vende de una billetera es en pancake SWAT que que puede entrar en la penalidad del 30%, esa es la parte que quisiera entenderla, por favor. Es el momento de una... tú, sumaste, tú tienes tu 5% de tu de, que te van a dar por tu vesting o por las compras que hiciste. Tú ¿Vale? digamos que tienes sí. 10000 tokens y luego no. bajas otros 1000 tokens de tu pool 1. Y ahora tienes mil eh, tokens. Bueno, tú puedes vender el 9% de 11.000. Ah, ya. es el mercado de la billetera. De ese va es el, el 9, lo, que, es lo que tengas en la billetera, el saldo de tu billetera. Ah, ok. Ahí sí está claro. Gracias, Pedro. Gracias, Inu. Listo. Ya está. Seguimos con José Roberto. No, disculpen, no bajé la mano. Ya está respondido todo. Gracias. Ya, El está, siguiente. perfecto. Cuidado. John Díaz, adelante John. Buenas noches. Estamos con Tafa, por cierto. Buenas noches. Sí, adelante John. Bueno, qué pena, y no Todavía aquí donde no hay luz. Mira, en mi pregunta es la siguiente. ¿Del Pool 4 puedo comprar... Eh, Paquetes de 24 o solo los pull de minería. Solo los pull de minería. Ok. Listo. Vale. Miles. Miles. Adelante, Miles. Hey, everyone. It's Miles. Calling in from New Mexico. Sí. Hola, Miles. Hola. <coughs> um, yeah. I think this like um, hypocological theories is not right. You know, you know Mas, what I'm saying, Pedro? I, I, I need to speak in Spanish, please. Oh my God, who the hell? Un simpático. Bueno, ¿con quién terminamos? Con Tafa. Tafa y Noé. Oye, no era nada ese Miles, ¿qué era? No, simpático. <risa> y, y Tafa también era un niño que estaba en el, en el video. También tenía abierto su video hace un momento. Ah, bueno, ya. Entonces terminamos con George o no sé si George también sea. A ver. George, adelante. ¿Who, who is the meeting? Bueno, well, José Luis, sería el último. José Luis Román. Sí, Pedro. Buenas noches, Sydney. Adelante, noches. José Luis. Oye, este, yo a mí no me queda muy claro el, la cuestión del del vesting. Ya ves uh -huh. que este, por ahí de, de noviembre este, empezaron a promocionar lo, la compra de los de Family Token. Uh -huh. Entonces yo, yo adquirí de alrededor de 50, 60 mil Family Tokens. Ok. ¿sí? Esos los tengo ahí en mi Metamask. Uh -huh. ¿sí? Ahora que, que se, se incluye ya en el lugar del de, de, de, de, de, de, de, de sistema anterior. Que ahora va a ser en lugar de dólares los family tokens, este, pues ya se van a, a manejar los family tokens y de ahí vamos a estar retirando la pool 1 y todo. Pero yo, yo digo, bueno, este, los que yo compré en, en noviembre, eso es como, como me van a hacer el vesting si yo los tengo en mi, en mi billetera. ¿Sí? ¿Sí no. explico, espera, espera, espera, espera. Tú tienes ahorita. Uh, ok. Deja los pools del lado. Sí, sí, sí, sí. Okay. Eso es otra cosa. Okay. Lo que, los family tokens que tú compraste, Ajá. esa misma cantidad te van a entregar con el contrato nuevo. Eso se llama, eso es el error. Ajá. ¿Okay? Ah, por, eso, yeah. por eso llenamos la, la hoja esa y puse yo mis datos de lo que tenía, que, que había comprado y que. Sí. Y mi Espérame. dirección sí. de, de Wallet. A, aguántame, aguántame. Sígueme. Sí, sígueme sí. en esto. Que okay. si tú tienes 60 mil tokens. Okay. Con el contrato viejo. Uh -huh. Te van a dar 60 mil tokens con el contrato nuevo, porque los que te, lo que tenemos con el contrato viejo ya no vale nada. Ok, te van a dar 60 mil en el contrato nuevo, pero uh -huh. te los van a dar en 20 meses. Uh -huh. y, eso, y eso significa 100 entre 20 son el 5% cada mes. Ok, o sea, de, ellos ya tomaron nota de eso que yo tenía antes y eso me lo van a estar dando eh, Es eh, correcto. Ok. Es correcto. Okay. Sí, yo porque yo decía, pues yo, según yo digo, yo los tengo en mi meta más, pero pues no, no sabía cómo. No, ya, ya esos eso son, esos es tenerlos ahí para que, o bueno, sea, que sepas que los tienes mientras se hace el error. Pero si tú tienes okay. 60 mil, por ejemplo, entre, entre los 20 meses. Te van a dar 3.000 tokens cada mes. Ok. Perfecto. Si sale a un dólar, pues son 3.000 dólares. Si sale a uh -huh. 60, 50 centavos, son 1.500 dólares. Así sucesivamente. Perfecto. Ándale, okay. pues, pues muchas gracias. Esa era, esa era mi duda. Listo. Gracias. Y los de bueno, aparte. Eso te sí, cae sí, sí. independiente. Sí, sí, eso ya está perfectamente entendido. Muchas gracias. Buenas, noche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, pues creo que con eso con eso vamos a dar por terminada la sesión. Son las 11, ya nos aventamos tres muy buenas horas. Dijiste que dos, Pedro, ¿eh? Sí, pues er, er, er, er, er, ya sabemos que son imposibles. Ah, así es. Bueno, pues, este, pues ¿qué más, familia? Pues muchísimas gracias por haber estado todos presentes. Ya ratito revisamos cómo está el tema de, de, de YouTube. Yo tengo todo el trabajo ahorita en la noche con, con lo que tengo que entregarle por ahí a Nevoya mañana para el jeque. Entonces, eh, eh, pues gracias por haber estado presentes. Gracias a todos, gracias a la gente que nos acompañó en YouTube Live y, y a los que están como, como ayudándome como administradores y co-hosts. Maribel, muchas gracias. Sidney, muchas gracias por, por estar eh, este, ayudándome a moderar la sala. Y a entender preguntas que no entendía, además. Gracias, Pedro. Muchas gracias Madre. a todos. Buenas noches. Gracias. gracias, Sidney. A partir de mañana, porque es probable que a partir de mañana empiecen a haber noticias. Es correcto. Muchas gracias. ¿Qué? Bendiciones y buenas noches.